Tamboinga en Wikipedia la enciclopedia libre http://es.wikipedia.org Ficha de yacimiento arqueológico Localización geográfica Continente América del Sur Región Latinoamérica Área protegida Zona arqueológica intangible Ecorregión Costa Localización administrativa País Perú División Lima Subdivisión Lima Distrito, Puente Piera. Historia del sitio. Tipo, complejo arqueológico monumental. Uso original, administrativo y ceremonial. Gestión. Propietario, estado peruano. Gestión, pública. Acceso público, acceso autorizado. Ubicación geográfica. El complejo arqueológico Tamboinga se encuentra ubicado en la urbanización San Remo a tres cuadras del paradero establo de uno de los distritos de la provincia de Lima, Puente Piedra, en el kilómetro 27 y medio de la Panamericana Norte. Conforme a las coordenadas, está localizado en el área 11 grados 53 minutos 24 segundos sur, 77 grados 24 minutos 22 segundos oeste, a una altitud promedio sobre el nivel del mar de 159 metros de la costa central peruana. Una de las entradas principales al sitio arqueológico se sitúa al frente de la avenida San Remo, el cual tiene acceso público a través de la solicitud de pedido en la municipalidad del respectivo distrito o mediante su página de Facebook. Se pueden programar visitas guiadas para una mayor satisfacción cultural. Material arquitectónico La Huaca Tamboinga presenta un arquetipo arquitectónico relacionado con la zona local, el cual tiene incorporado piezas como partes tradicionales de la cultura Inga. Ellos se expone en las edificaciones hechas con adobe o adobito, de formas paralelepípedas en múltiples dimensiones. El principal material de construcción es la tierra en forma de muros y de complemento las rocas que tienen origen del afloramiento rocoso, en el que se encuentra establecido el complejo Tambo -inga. Asimismo, no solo muestra formas paralelepípedas, sino también paralelas. Por otro lado... Es inusual en las tapias. Influencia del imperio incaico. Tamboinga presenta antecedentes históricos muy limitados, necesariamente en fuentes secundarias. Sin embargo, en el aspecto arquitectónico tiene muchas investigaciones. La influencia del complejo arquitectónico proviene de la cultura inca, mediante la etnohistoria. Según las evidencias que descubrió la historiadora María Rostorowski, se destaca una organización territorial en el área inferior del río Chillón, en el transcurso del periodo intermedio tardío, donde se presentó el auge del señorío Coyique y las modificaciones que se en el horizonte tardío. Ese señorío tuvo una expansión geográfica desde el mar hasta una zona llamada Chuquicoto, el valle medio del río Chillón. No obstante, pasaron cambios muy drásticos en el señorío Coyique por la presencia del imperio incaico y es así como se da una nueva organización de tierras que ocupaban en los valles y la lamentable pérdida de su poder sociopolítico cronología la huaca tamboinga es un monumento arqueológico prehispánico construido durante el imperio incaico en los años 1465 del gobierno de tupac Yupanqui. Fue declarado en el año 2007 como Patrimonio Cultural de la Nación según la Constitución Política del Perú, artículo 21, ley número 28.29.6. La siguiente grabación y texto completo se encuentra disponible bajo los términos de la licencia Creative Commons Atribución Compartida igual 3.0 y la licencia de documentación libre GNU o GFDL.